Para aplicar correctamente la crema solar, sigue estos consejos. Aplica la crema entre 5 o 10 minutos antes de la exposición solar. La crema ideal debería ser resistente al agua y sudor, con un envase que facilite su aplicación, que proteja frente a rayos ultravioleta A y B y con un índice de protección mayor de 30. Se debe aplicar cada 2 horas y en cantidad adecuada. 2 miligramos por centímetro cuadrado de piel, unos 30 mililitros para todo el cuerpo de un adulto. No te olvides los empeines, las orejas y la parte posterior de las rodillas. Aplícate también la crema en los días nublados y tras secarte al salir del baño. No uses crema solar solo en la playa, también si vas a estar al aire libre, paseando o practicando algún deporte. Renueva tus cremas solares cada temporada, ya que caducan en 6 o 12 meses. Tu maquillaje también debe tener protección solar. Existen productos específicos que puedes usar. No olvides proteger tus labios y disfruta del sol.